No se está alzada El que se reclama. el que podrían hacer no miren a una otra costa. No es cuestión de. En nombre de la Fundación y Studio siguiendo todas y todos de a esta bella la Pragaria. Mingut para recordar que el centro de internamiento en sí, eh? Estroban privadas de libertad de hermanas y hermanos nuestras. Somos 75 internos, casi todos argelinos. Ayer un interno dio positivo por COVID y le aislaron. Esta mañana la policía ha hecho test de antígenos al resto y otros tres argelinos han dado positivo. Ya son cuatro positivos. Los que somos negativos estamos muy asustados, porque hay el rumor de que la policía ha previsto un ferry de deportación a Argelia pasado mañana y nos podrían expulsar por eso. Muchos policías nos insultan, nos gritan, muertos de hambre, a vuestro país, golpean las puertas de hierro de las celdas por la noche para no dejarnos dormir. La comida es asquerosa, la sirven fría, helada y estamos en invierno. Encima, el director ha dicho que se prohíben las visitas durante siete o diez días. No lo tiene claro aún. Ni familiares, ni ONG, ni abogados, nadie. Nos trata de banderas, de razas ni religiones. Nos trata de ayudar a trancar fronteras, tranquil fronteras cuando se la puerta abierta. Oh